Resumen del libro El viaje a la felicidad de Eduardo Punset. Eduardo Punset, nacido en Barcelona el 9 de noviembre de 1936 y fallece en el mismo lugar el 22 de mayo de 2019 Fue un escritor, político, divulgador, científico, presentador televisivo y economista español En 1980 fue ministro con la Unión ...de Centro Democrático en el gobierno de Adolfo Suárez. En 1987 fue elegido eurodiputado en el Parlamento Europeo. Se desarrolló como escritor y divulgador científico. En 1996 y julio de 2013 dirigió y presentó el programa llamado Redes en la televisión española. El tema principal está relacionado con la sociología, la medicina, la psicología la biología y la astronomía. Entre sus distinciones en cu se encuentra la gran cruz al orden de Carlos III en 1981. En su libro, El viaje a la felicidad, toca un tema de gran relevancia donde destaca primeramente el hecho de que la esperanza de vida ha crecido de morir muy jóvenes a prácticas morir ya a edad mucho mayor, que ha permitido el desarrollo de estudios en este sentido. En una primera aproximación, la felicidad requiere un gasto de mantenimiento. La felicidad, como lo menciona en su libro, es un estado emocional activado por el sistema límbico, en donde prácticamente el cerebro consciente poco tiene que ver con esta. Por poner un ejemplo, el cerebro es el último en enterarse cuando una de las células ha decidido actuar de forma maligna, como un tumor cancerígeno. Existe una serie de circunstancias como la contaminación o el estrés. Tienen una relación con las células de nuestro organismo y aquí es donde juega un papel importante las decisiones que tomamos de manera consciente, tales como dejar de fumar y tomar antioxidantes, los cuales nos ayuda a que tengamos mejores procesos reparadores y ayudan a la longevidad de las células de nuestro cuerpo. Este proceso también ocurre con las emociones, que aunque se encuentran en el inconsciente del cerebro, no quiere decir que la parte consciente no pueda hacer nada para tener mejores emociones. emociones, Independientemente de la parte inconsciente, a pesar de que los códigos primitivos de la amígdala y de la naturaleza impulsiva en cuanto a los sentimientos y reacciones, podemos hacer algo al respecto. Y a la inversa, vivir al margen de estas emociones tampoco sería muy sano. Aquí, aquí viene la conexión de un conocimiento con otro. Les recomiendo que vean el resumen del libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, que les dejo en el, en el enlace de la descripción, para saber que no debemos dar rienda suelta a nuestro sistema de pensamiento de manera intuitiva y pensar de forma razonada y estadísticamente pero sin embargo pensar rápido nos, ay nos ayuda también a hacer tareas para que sean sistemáticas, como distinguir la distancia entre una cosa y otra para caminar y no Como se menciona en el libro El viaje a la felicidad, todos los organismos vivos asumen que parte de sus recursos limitados se dedican a las inversiones que garanticen la perpetuación de su especie y que parte de sus esfuerzos se destinan al mantenimiento del organismo. Cualquier equivocación en resolver este dilema se paga a través de la selección natural con la desaparición de la especie. Cuando hablamos de la inversión nos referimos a costos grandes y se pone el, ej el ejemplo de la rata marsupial australiana. La vida de esta rata se consume en una lucha entre los machos para conseguir hembras con las que copulan por 12 horas seguidas acto seguido la rata muere caso contrario son las tortugas que para encontrar pareja necesitan mucho tiempo para recorrer su hábitat la conclusión es que mantener un organismo vivo durante muchos años se puede conseguir con la reducción de costos de mantenimiento por lo que los animales expuestos a un riesgo mayor invertirán menos en mantenimiento y mucho en reproducción, mientras que los expuestos a un nivel de riesgo menor, mucho en mantenimiento y menos en reproducción. Los murciélagos son roedores que desarrollaron la capacidad de volar. Viven más que los ratones que tienen más riesgo, pero también se reproducen más despacio. La especie humana realiza inversiones para superar obstáculos. obstáculos. Anteriormente, era contraproducente invertir en el exceso de mantenimiento de un organismo que no iba a llegar después de los 30 años de vida. No tenía caso tener desgaste celular provocado por la edad madura, por lo que no se contemplaba la fijación de objetivos, de objetivos como el del mantenimiento de la salud o la conquista de la felicidad. La felicidad la podemos obtener del placer, pero seamos honestos, esta felicidad es pasajera. Por otro lado, tenemos otra fuente de felicidad y esa es el sentido que da la vida a tener un compromiso. Esta segunda da un flujo muy fuerte, el cual no se encuentra lejos de vivir inmerso en obsesiones sucesivas. En la actualidad, se ha invertido demasiado en bienes materiales como lavadoras, coches, etc., pero poco en tangibles como el compromiso con los demás sola felicidad. En el, en el libro, nos pone el ejemplo de su perra pastor alemán, que cuando le va a dar de comer, empieza a saltar y a dar vueltas a su alrededor. alrededor. Mientras se va acercando a darle de comer, se pone alegre, pero en cuanto, de, pero en cuanto deja el plato al suelo, ésta se, se avienta hacia el plato, deja de mover la cola, y sorprendentemente su estado de ánimo, ya no le produce tanta felicidad como anteriormente, por lo que si terminaba o no su comida, había perdido la emoción instantes antes. Ese mismo ejemplo lo vemos con los perros de la mayoría de nosotros. En el hipotálamo de su cerebro está lo que se llama el circuito de la búsqueda, el cual alerta los resortes del placer y la felicidad, el cual se enciende durante la búsqueda del alimento, y no durante el propio acto de comer. Durante los primeros años, del proceso de aprendizaje impuesto a los animales de laboratorio se basa en activar el sistema estímulo-respuesta. Se les estimula si actúan como uno desea. Se puso una rata a una rata a alimentarse con un botón. En caso de oprimirlo, eh, comía. En caso contrario, pasaba hambre o peor recibía una descarga eléctrica se trata de sistemas de aprendizaje por prueba y error es claro que no es la única forma de aprender en la vida los seres humanos, seres humanos nacemos con un déficit biológico en gastos de mantenimiento una vez que hemos estado muy a gustos en el vientre de la madre que irá manifestando a lo largo de la vida conforme se vaya dando el desgaste celular debido a la actividad frenética que implica la vida moderna moderna, Llevando a cabo inversiones fuertes y el medio ambiente de gastos de funcionamiento Las emociones son de vital importancia Por eso menciona el libro que es de sabios desconfiar de cualquier proyecto que no parta de una emoción Es bueno saber controlar las emociones, pero no por eso no tenerlas Los expertos en robótica han intentado darle emociones a los robots para que puedan tomar decisiones como una persona. En la actualidad existe un gran consumismo y las sociedades son extremadamente competitivas y los intereses de la sociedad por otro, que se encuentran buscando el bienestar y la felicidad personal. Cuando no tenemos control sobre los acontecimientos, se produce una irritación en el cerebro que trae como consecuencia la depresión. Para controlar total o parcialmente una situación necesitamos que, se tome, necesitamos que se tome en cuenta una serie de factores como la competencia en una tarea, ya que para alcanzar el nivel de competencia controlaremos de esta manera mejor la situación. Muchas veces es necesario desaprender ya que a veces vivimos con convicciones las cuales precisamente no son las mejo mejores ya que no ha sido sometidas a un análisis minu minucioso. Un concepto importante es la belleza, es la ausencia, que es la ausencia del dolor. La felicidad es la ausencia del miedo, el miedo al cual se ha conseguido con el perfeccionamiento de competencias propias por un lado y en profundizar las relaciones interpersonales. Una forma de evitar el envejecimiento depende de la habilidad de evitar las agresiones que se sorprenden a las células diariamente como la contaminación, el formar, el estrés, enojarse, etc. y en reforzar los mecanismos de regeneración celular como hacer ejercicio evitar el estrés y alimentarse correctamente. Esto para neutralizar la correlación positiva que existe entre la edad y el riesgo de fallecimiento. Dicho de otra manera, es necesario evitar los factores de agresión como contaminación en cambios climáticos, para lo cual hará falta recursos financieros, tecnológicos, etc. Tendientes a disminuir la acumulación de mutaciones nocivas en los cromosomas. Si nos ponemos a pensar, el ser humano muchas veces se imagina situaciones de estrés que desencadenan en emociones que no son tan buenas, no son tan buenas, por lo que la mente influye directamente en el metabolismo de las personas. Dentro de los factores de los índices de la felicidad nos encontramos en primer lugar la emoción, que es un factor tan importante que si tiene un valor de cero, prácticamente la ecuación de la felicidad en automático es cero. En segundo lugar se encuentra el mantenimiento, en el cual es necesario emplear más recursos a este factor, ya que de alguna manera es el que regenera las células que se han perdido con las agresiones de la vida. Como habíamos mencionado anteriormente, otro factor importante es la búsqueda de nuestro propósito para tener un porqué de lo que hacemos. Otro factor importante son las relaciones interpersonales, cómo nos llevamos con los demás y cómo nos nutrimos de esas relaciones. Otro factor importante, normalmente no, que no se menciona mucho en otros lados, en otros lados es la belleza, el cual es un indicador, es, es un indicador de salud. Por ejemplo, los pavos reales, cuando se encuentran sanos en plena salud, tienden a pavonearse y mandan una señal a la hembra de que se encuentran súper sanos y que tienen unos genes fantásticos. En su, en su decadencia, la cola del pavo real pierde su esplendor. Esto tiende, se tiende a ver con el ser humano, como lo observó Armand Marie. Que observó que cuando juzgamos la belleza de alguien, lo primero que observamos es su cara, ya que es el reflejo del alma. Los médicos observan que el rostro refleja las marcas de enfermedades o del entorno que nos, en que nos desarrollamos. Como observamos en el libro, se basa primeramente en el, en el análisis de la felicidad, pero con un enfoque muy interesante, Hay una serie de factores que pueden orientarnos para buscarla. No te olvides de estos puntos de enseñanza del libro que deja para la vida. En primer lugar, evita las agresiones a tus células lo más posible. No fumes, no te estreses demasiado. Busca me mecanismos de generación como el hecho de llevar una vida sana. Entonces busca tener buenas emociones. Dale mantenimiento a tus células. Busca los propósitos de tu vida es importante mantener relaciones interpersonales lo más sana para ti. Busca la belleza en las cosas y trata de sentir. Bueno, eso es todo por hoy. Y si te gustó, dale un like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones una vez que subamos otro video. Teóricamente somos el ser racional por excelencia y sin embargo, somos la especie más emocional. Eduardo Puncetet. Tributo a una vida maravillosa, 1936.